y es que tras salir de Santos Laguna por falta de minutos José Juan El Gallito Vázquez reveló que Guillermo Almada no le dio las oportunidades que esperaba aunque ser suplente jamás le molestó pues ponía presión a quienes eran titulares en entrevista con el periodista Jesús Hernández José Juan habló de su paso por Santos y de su llegada al Guadalajara el profe Almada no me dio la oportunidad me dio muy poco esa oportunidad no me dio la confianza y ni hablar así es el fútbol yo estaba al 100% para los minutos que me pudiera meter yo siempre lo hice al 100% pero son cuestión de gustos Yo lo respeto y le funcionó Pero así es el fútbol Reveló el jugador de Chivas Yo trataba de ayudar al equipo Y trabajaba fuerte para exigirle más a ellos A los que jugaban Pero trataba de dar todo dentro de la cancha Y es lo que me ha dado No iba a decir nada Él se me acercaba y me decía de frente Y eso es también de caballeros Añadió Además se dijo triste por las formas en las que salió de Chivas y de Santos Sí, pero no salí mal Terminé bien Pero sí un poco triste Igual un poco triste por cómo salí de Torreón Pero es así el fútbol lamentó el gallito vázquez por otra parte señaló que tendrá una dura competencia para chivas ya que hay jugadores de bastante calidad está muy buena la competencia fernando ha crecido bastante y molina no había tenido la oportunidad de convivir con él y es muy bueno y los demás los que andan por fuera lo hacen bastante bien y es una competencia muy sana fue lo que dijo el mediocampista de contención el ex santista buscará ganar un título más en el fútbol mexicano por lo que de conseguirlo sería su segundo campeonato de la liga mx con las chivas y bueno amigos creen que la salida de gallito vázquez se dio de manera incorrecta o la directiva hizo bien en alejarlo del equipo deja tu valiosa opinión en la caja de comentarios recuerda que los estaré leyendo a todos